Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta. Desde que literalmente comenzó la temporada 5 de Fortnite, he estado súper fascinado por esta ubicación que vimos en el tráiler oficial del lanzamiento de la nueva temporada. Así que realmente, viendo el tráiler, nos dimos cuenta de que ese lugar está justo en el centro de nuestra isla. Entonces... Si la ubicación realmente existe, estaría justo ahí debajo, ¿no? <risa> Pero lo más importante de lo que enseñaremos hoy Es lo que hemos encontrado que nadie ha descubierto Algo que está oculto debajo del suelo de Fortnite En este vídeo estaremos viendo cómo introducirnos debajo del mapa con un nuevo glitch Y descubrir qué es... Lo que sucederá esta temporada en el evento final ¡Wow! A ver, un poco fumada eso, pero algo vamos a descubrir Amigos, antes de empezar con el video Todos saben que ayer el Tito Greff hizo historia, ¿verdad? ¡Oh my god! Más de 2 millones de viewers En su directo presentando la skin en Fortnite Una auténtica locura, hermano Mis 10 es Greff. Creo que todos estaremos súper emocionados y todos queréis la skin, ¿verdad? ¡Vamos a hacer feliz a la Neox Army! Hoy estamos sorteando 5 skins de Greff en Fortnite. Pero si llegamos a mucha, mucha gente apoyando el canal y apoyando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, estaremos regalando hasta 10 skins de Gref. Y ya os digo que la skin es una locura. Tienen el sorteo debajo en la descripción. Recuerda pasarte por el link para participar. Pronto anunciaremos los ganadores. Debes seguir los cuatro sencillos pasos y ya podrás conseguirla. <risa> bueno, así empezamos el vídeo. <risa> Ok, realmente el agente John Jones apareció justo aquí, en el centro de la isla, justo en el medio del mapa Literalmente justo aquí, debajo de punto cero Realmente me encantaría descubrir qué es lo que podemos encontrar debajo del mapa Y qué se esconde justo aquí Y es que sabemos que existe una ubicación secreta bajo tierra Gracias a que vimos a la gente John Jones... Entrar en ese gran agujero... Llamado el túnel... Y aparecer de repente en el mapa de Fortnite... Este túnel... Lógicamente... Conecta su realidad... La realidad de John Jones... Su mundo... Con el mundo de Fortnite... Pero bueno... Siendo un poco realistas... El túnel realmente... Estoy seguro de que no estará debajo del mapa... Estoy bastante seguro... De que no lo veremos, pero... ¿Quién sabe? Creo... A lo mejor hay algo oculto después de la última actualización de Fortnite. Que nadie... Ha descubierto. Ok, el glitch para meterse debajo del de mapa es bastante sencillo. Creo que tan solo necesitamos... Una piedra de estas. Saltar. Tirar atrás. Y... ¡Selfies! Estamos en el modo repetición. Es imposible entrar debajo del mapa, literalmente, en el juego. Así que nuestro pequeño secreto será este, ¿vale? Perdonadme, no se lo cuenten a nadie, por favor. Ahora sí podremos ver con la cámara libremente lo que queremos ver. ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Dios lo hemos conseguido, amigos! Locos oh, ¿Qué? ¿Ha pasado? Oh my god, de repente ya estamos Debajo del mapa como queríamos Y podemos ver Absolutamente todo Dios, mirad hermanos, qué locura Ahora estamos en el centro De la isla de Fortnite Lo que nos interesa realmente Debería estar oculto bajo la tierra de este lugar Así que ¿Qué se esconde aquí debajo? ¿What? Hay más suelo aquí debajo Ah, es que se está haciendo de noche, vale <ríe> Creo que esto no es lo que estamos buscando, familia Aunque, quién sabe Ese suelo, a lo mejor Podría ser algo importante No lo descartamos Ahora sí Estamos justo donde tenemos que estar Literalmente debajo del mapa de Fortnite Viendo todo lo que está oculto Que nadie sabe Mirando bien justo por aquí Creo que quizás el túnel de Fortnite, no está en el centro de nuestra isla ahora Realmente no parece que haya nada por aquí Parece que el túnel no está en esta ubicación secreta ya Pero amigos, les prometí al principio del video Que encontraríamos la ubicación secreta de Fortnite Y amigos, no les estaba mintiendo el lugar secreto no se esconde aquí ahora Sino que realmente El lugar secreto Está en otra dirección Justo ahí La ubicación secreta del agente gente John Jones que estamos buscando en Fortnite Pensábamos que estaría en el centro de la isla Pero parece que estábamos equivocados Justo debajo del coliseo de Fortnite Ha aparecido una base misteriosa Algo que jamás Hemos visto en el juego, amigos. Desde luego. Estamos justo debajo del coliseo. Ahora mismo. Realmente, amigos... ¿Qué ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Pero qué, qué, qué, ¿Qué es esto, amigos? Creo que es la primera vez que veo esto aquí, ¿no? En este lugar. En el coliseo. Realmente no hay ninguna puerta para entrar a este lugar. Parece que... Además... ¡Está totalmente protegido! ¿Qué hay aquí dentro? ¡No pensaba que íbamos a descubrir esta locura, amigos! ¡No pensaba que íbamos a descubrir algo así! Lógicamente, se trata de una de las ubicaciones secretas... ...del agente John Jones. Ya sabéis que debajo del mapa, lo único que puede haber ahora mismo... ...son los Bunkers Secretos de la compañía. Ya sabéis de qué lugares hablo, ¿verdad? Parece que este lugar está construido absolutamente con el mismo material de los Bunkers Secretos de la gente John Jones Oh my god Creo que si sabemos que esto está aquí y nadie más lo sabe Seguramente se puede entrar de alguna manera a ver lo que hay dentro ¿no? Amigos, ¿estáis preparados para ver lo que nadie ha enseñado de Fortnite en esta temporada? ¿Estáis preparados para esta locura? ¡Vamos a hacerlo! Vale, creo que este es el mejor ángulo para hacerlo épico. ¡Dios mío, qué escondes, gran búnker secreto! ¡Uh, ¡Oh, chicos! ¡Esto es. ¡Oh! ¡Bro! ¿De verdad? No, no, no, estás de broma, ¿no? ¡No! ¡No! Madre mía, Epic Games lo ha bloqueado completamente Este lugar está sellado Y completamente protegido del exterior Casi todas las ubicaciones Se pueden atravesar con la cámara libre Pero estáis viendo que esta no Esta no se puede atravesar ¿eh? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¿Os acordáis de Harry Potter? Creo que podremos entrar como si fuese Hogwarts Corriendo hacia el muro, tenemos que correr hacia la pared, a lo mejor vamos a probarlo, a ver No, no, no ha funcionado Si vamos a ver las ubicaciones de John Jones en el juego Hemos descubierto que realmente son, literalmente, la misma ubicación que vimos antes Y en el Coliseo hay un nuevo búnker secreto que nadie ha logrado entrar todavía Amigos, ya me tengo que despedir del video de hoy. Espero de corazón que hayan pasado muy buen rato con el Tito Neox. Y si es así, recuerda suscribirte que es gratis y dejar un fuerte like que apoya muchísimo. Tienes el sorteo de la skin de Griff justo en la descripción de este video. No te lo pierdas. Y hermanos, nos vemos en el siguiente video.